Eh, igual, hola gente de segundo capítulo, os he hecho un nuevo vídeo. Os traigo un vídeo un tanto especial en el cual vamos a hablar de mi recién llegada de los 300 suscriptores. Eh, sí al fin he llegado, vale, eh, hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no pasaba de grandes metas de suscriptores. Bueno, grandes metas entre comillas para lo que es mi canal, vale. Y bueno, la verdad es que. Eh, ni me alegra, ni me disgusta el hecho de haber llegado a los 300 suscriptores Es una meta la cual eh, no, no veía yo necesaria llegar Yo siempre lo he dicho, eh, subo vídeos más que nada porque me gusta jugar Juego lo que juego me atrae Y lo que me atrae, pues a veces si me gusta demasiado lo que he hecho, pues lo subo entonces, el hecho es que eh, he, estado, he estado pensando en lo de lo del torneo, voy a hacer el torneo más que nada por, eh, bueno, por llegar a esta meta, pero no es una muestra de agradecimiento ni nada por el estilo eh, por haber llegado a esa meta. Eh, yo, a mí me, me agrada que haya mucha gente que me vea, mucha gente entre comillas, que me vea, que vea los vídeos, que les guste lo que ve Y que sean de un turno, sobre todo que sean de un turno Porque es lo que subo y es lo que me voy a dedicar Y la verdad es que este juego aún no me aburre Puede que a lo mejor dentro de un año o dos me aburra Puede ser, a lo mejor menos Pero ahora mismo en este momento a mí el juego me sigue encantando Igual que me encantaba hace cinco años Y, y bueno, aunque tuve esa pausa momentánea en la que no estuve jugando nada He vuelto al juego y sigo queriendo jugar, sigo, sigo echándolo de menos. Y bueno, pues nada, 300 suscriptores en qué? En 5 años, porque yo me acuerdo que empecé en enero del 2013 o así mi canal, y obviamente desde el primer día te vas a tener muchísimos suscriptores, ¿no? Pero no era una cosa que yo necesitara, no la tenía como meta. Yo, la verdad es que hasta me daba. Me, me daba me daba igual quién me siguiera yo los que sabía que iba a ponerme a subir vídeos y más que nada cuando yo quisiera pues podía ver vídeos y demás cosas que había estado haciendo cuando yo jugaba y bueno pues recordar buenos momentos no ese era mi objetivo del canal que hay gente que lo ve y que también le gusta pues mira algo que me que, que os lleváis y a mí pues bueno pues me alegra que haya gente que también le guste esto Así que no mucho más, eh, solo deciros que bueno, que a los que seguís apoyando y viendo los vídeos del canal, gracias, pero que os guste el contenido y que siga y que siga así, y que bueno, que dentro de poco subiré un vídeo enseñando los kits y demás del torneo que voy a hacer, eh, con las míticas que voy a sortear, bueno, que están de premio, y algunas cositas más, y no mucho más. Eh, espero que os haya gustado el vídeo, gracias de verdad Y no, mucho más Hay que dejar este capítulo, espero que os haya gustado Y adiós